y Usted es de Venezuela, usted, ¿no? ¿no? De Venezuela, correcto. No okay. aplico para... Eh, perdón, para... Para asilo político. ¿No aplicas? No, porque las condiciones mías no son para asilo político, porque no... No pertenezco realmente a un partido, no he estado participando... O sea, ¿No, no es miembro de la oposición ni del gobierno? No... Bueno, una cosa que usted podría hacer, ya que estás acá de turista, si usted, hay una empresa que la quiere pedir, eh, no tiene si que ser lo difícil conseguir la empresa. Ya, pero lamentablemente el permiso de trabajo es algo que es un biproducto de un proceso mayor. Tiene que haber un asilo, tiene que haber una certificación laboral, tiene que haber una petición familiar y si no tienes nada de eso no puedes aplicar directamente a una visa eh, de tu vida. Ah, o sea, okay. una, un permiso Yo de trabajo. Un video suyo eh, era en referencia a nosotros los venezolanos, que no teníamos, eh, que había otras opciones, que eh, si no era por el asilo político podría ser otra Bueno, una es también. la certificación laboral, y es una muy buena opción, lo que tiene que ser es no ser negativa, ser positiva, tocar puertas, escribir, y usted va a ver que Dios la acompaña. Y, y le busca a alguien quien le ofrece empleo. ¿ok? Tenemos las líneas muy llenas. Vamos a la siguiente llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eduardo Soto. Buenas tardes, abogado. ¿Cómo está? Dios quiere que bien. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Ok, mira, esta pregunta es esta. Yo vine, a, yo vine aquí a Estados Unidos en 1994 y por una por una cosa familiar que mi papá se me enfermó. Salí en 1998. La primera vez que entré nunca me, nunca me a, a, agarró migración. Okay. ¿En, en, qué mes, ¿En qué mes del 98 se fue? En febrero. Ok, so, en febrero todavía no había empezado el castigo de haber estado acá un año ilegal de los 10 años, porque no fue efectivo hasta abril del año 98, ok. Ok, entonces yo re regresé en marzo. Y en marzo sí me agarraron. Ok. Entonces me casé, mi esposa es de aquí, es ciudadana americana, hace 17 años. Ok. Tengo un hijo de 6 años. Ok. Entonces lo a los colegas que yo he visto de usted, bueno, a, a los colegas que he visto me han dicho que no puedo, porque si salgo, si hago mi proceso consular para salir a Juárez, automáticamente me cae el castigo de los 10 años. No, no. Me dicen que sí. Y otros me dicen que no. No, usted pero va a enfrentar, usted sí va a enfrentar un castigo de 10 años, pero hay un perdón para ella. Ok. Y el perdón su esposo la pide a través de la dificultad o penuria que ella sufriera hipotéticamente si usted no es dado el perdón. Ok. Eso lo que tiene que hacer es, en cuanto terminamos acá, llamar a mi número de teléfono pedir un turno conmigo en privado, yo lo llamo, o la misma muchacho con quien usted habla, le envía el contrato y ya lo empiezo a representar con respecto a la petición y el perdón provisional. ¿Y en cuánto saldría? ¿En cuánto saldría el... Bueno, vamos a hablar de eso en, en, en privado. ¿Cuáles son los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono? Eh, 9623. 9623. ¿Y su nombre? Salvador, Jesús Salvador López. Jesús. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes. Les habla Eduardo Soto. Buenas tardes. Dígame, caballero, ¿por qué tengo el honor y el gusto de escuchar su voz? Gracias, igual. Estoy en su orden. Cuénteme, ¿cuáles son sus preguntas? Este, yo soy salvador. Tengo CPS y Quería saber qué posibilidades tengo de arreglar la residencia. Bueno, me imagino que usted lleva tiempo escuchando a mí. Hay una cosa que se llama la certificación laboral. Pero antes de empezar, a hablar de eso, ¿qué familia tiene usted acá? Este, tengo dos hijos, pero eh, tan pequeñitas. Ok, so, no lo puede, no pueden pedir a papi. Bueno, y usted tiene empleador, sí. ¿quién lo pide? Sí, yo exactamente hablé con él la semana pasada y dijo que estoy de acuerdo en ayudarme. Bueno, perfecto. Yo lo que puedo hacer es voy a apuntar ahora mismo eh, los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono y eh, lo vamos a llamar, le vamos a enviar una lista de las cosas que eh, tendrá que hacer esta persona con quien usted habló la semana pasada para que su certificación laboral sea una realidad y con el favor de Dios, en un año o menos es aprobado. Y estamos aplicando a la residencia. Ok. Ok, ya tenemos acá los últimos cuatro dígitos. 9905. ¿Cuál es su nombre, por favor? Enemías Martínez. Perfecto, lo estamos llamando, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, salto y a todo cuéntame cuáles son sus preguntas, le habla Eduardo Soto. Mi pregunta es: yo quiero ir para El Salvador y, oh. y tengo tres w, w ahí. y será que no voy a tener problema de hacer Tengo mm -hmm. más permiso de trabajo. ¿Qué es? Usted no podría tener el TPS si esos DWI hubiesen sido los tres convicciones, porque con solo delitos, dos delitos menores no podría renovar su TPS, cual me indica a mí de que de los tres, dos tienen que haber sido desestimados o reducidos a infracciones que no eran infracciones criminales. Eso debería estar bien, de todos modos, esto, vamos a apuntar los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono para entrar en más detalles con respecto a esos problemas. El 8607, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, sí. lo estamos llamando, Santos. Gracias por haber llamado. Vamos a la siguiente llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla Eduardo Soto. Hola, buenas tardes. ¿Por qué tengo el gusto de escuchar su voz? Don Israel Navarro de González. ¡Cuéntame González! Sí, mire, este, estaba llamando, mire... Yo tengo... cancelación de deportación, pero... El abogado que tengo me ha dicho que no puedo calificar y... he es que escuchado sus comentarios, se oye muy bien, no sé si usted me puede ayudar. Bueno, habrá que ver... ¿Cuántos años tienes acá? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienes en el país? Bueno, ya después de que me agarró, ahorita tengo ya 19 años. Ok. cuántos hijos tienes nacido acá? Tengo cuatro. ¿Y qué edad tiene el mayor? 18. Ok. A mí me parece que tienes un caso bastante fuerte porque cuando los hijos ya son mayores, teniendo un hijo, el mayor con 18, lo que uno tiene que demostrar para su cancelación de deportación es de que los hijos nacidos de uno acá, sufrieron de una manera excepcional, y teniendo hijos tan grandes, obviamente ellos no solamente son nacidos acá, pero se han asimilado totalmente a esta sociedad, so, ellos tener que acompañar a papi, en teoría, sería una tragedia, cambia de abogado, si usted quiere, me llama a mí, vamos a llamarlo, los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono, lo tenemos acá, y es el 3163. Sí, sí, gracias, Perfecto, su nombre, doctor González. Si Navarro de González, Isabel. Ok, Navarro, muy bien, lo estamos llamando, ¿eh? Gracias por llamar. Vamos a la siguiente llamada. Hola, Leona. Buenas tardes. ¿Qué hubo? Gracias por llamarme. Oiga, soy admiradora no. suya, soy María Isabel Lorenzo. Ay, gracias, gracias pero usted me pasó un mensaje que ha estado en Mire, eh, yo tengo una pregunta que hacerle. Ajá. Yo tengo a mi nieto, que él vino y a los ocho meses él tuvo una felonía aquí, y él estaba bajo de un parol, y lo tuvieron... Eh, no llegó a 90 días preso. Me lo deportaron para Cuba y no le dieron chance a que le defendiera ningún abogado ni nada. Y entonces... Eh, que ¿cómo se puede solucionar eso para poderlo traer otra vez? Okay. ¿y cuántos años ya tiene en Cuba? uno cumplió el día 16 okay. ¿y él tiene sus padres acá? sí, los no, dos no. okay, lo que sí. hay que hacer es poner la reclamación para él y cuando le corresponde su turno pedirle un perdón ¿qué tipo de felonía fue? en nada fueron con la novia que quiero un bolso la noia è